Desde que salió el anuncio oficial del tropeo de cartas de serie 4 y serie 5 hay varias cosas que van a cambiar, entre ellas la forma del farmeo de tokens y la adquisición de cartas en la tienda de tokens. Hoy te explico más de ello. Muchachos, antes de comenzar el video agradecerle a la web Marvel Snapson por traernos esta información. Como ustedes pueden ver aquí estamos en esta página donde dice 5 consejos para comprar cartas en el Token Shop y prepararse para el dropeo de series. Lo que yo haré a continuación, muchachos, es revisar la información con ustedes y luego en base a eso dar una opinión al respecto. Miren, ahorita lo que comenzamos acá dice, se acerca un nuevo parche y con él por primera vez se producirá el series drop. ¿Qué quiere decir esto? El día 31 de enero tiene ese parche y van a haber varias cartas que van a bajar de la serie 5 a serie 4 y de serie 4 a serie 3. Luego, ¿qué dice aquí? Y algunas cartas serán más fáciles de conseguir, justamente por lo que les acabo de explicar. Por eso hemos preparado 5 consejos Para comprar cartas a través Del token shop y el primer consejo Es el siguiente, conozca su ciclo De token shop, esto es Muy interesante, es algo que yo la verdad No tenía ni idea que se podía hacer Y pues acá vamos a explicarlo un poquito Y aquí lo que te quiere decir en resumen Es que conozcas tu ciclo de rotación De la tienda de token shops, a todos No les aparecen las cartas en el mismo orden A ti por ejemplo seguramente te salen en un orden Diferente al que me sale a mí. entonces Lo que ellos te dicen es que la forma para que tú sepas cuál es tu orden de ciclo de rotación de tu tienda es que veas o que hagas la consulta a unos archivos del juego y así vas a poder saber cuál es el orden de aparición de las cartas de tu tienda, aquí incluso te dice más abajo que los archivos que se necesitan abrir se encuentran en y acá te dice para la versión Steam hay una ruta que tú tienes que seguir no para los que son de usuarios de PC, para los que son de la versión Android también hay otra ruta que tienen que seguir que eso pues yo no conozco mucho y luego dice que los que usan para la versión, para los que usan el mac no eh, computadoras de apple o laptops de apple pues ahí tienen también otra dirección no otra ruta para que ustedes puedan abrir o llegar a ese archivo incluso aquí al final te dicen desafortunadamente no hay forma de abrir el archivo requerido en dispositivos que ejecutan el sistema operativo ios o sea para los que tienen iphone F porque no hay manera de poder saberlo ahí y aquí te dan la siguiente indicación debe abrir el archivo y encontrar la línea token shop Card series 5 box que ese son el orden de la aparición de las cartas de la serie 5 de tu tienda enumerará todas las tarjetas o todas las cartas que se le mostraron recientemente de este grupo en orden cronológico y no volverá a ver estas cartas hasta que finalice el ciclo completo y aquí como pueden ver ustedes en esta imagen ahí están mostrándote cómo se vería el archivo cuando tú lo abres y seguramente se estarán preguntando tío y cómo se abre esto cómo se llega a este punto de poder ver nuestro ciclo de rotación bien si eres usuario de windows acá yo te digo cómo primero tú vas acá en la lupita que es para buscar tus aplicativos y eso y pones ejecutar o run y luego de eso te va a salir una barrita para que puedas hacer una búsqueda y ahí vas a poner porcentaje app data porcentaje y ahí se te va a abrir una carpeta que es de app data que justamente como ves aquí te lo estoy sombreando es la ruta para que puedas llegar a este archivo, bien muchachos aquí les voy a enseñar mi carpeta de app data para que ustedes puedan ver cómo parto desde ese punto hasta llegar al archivo que tenemos que consultar ok entonces comenzamos acá en app data y estamos leyendo la indicación que dice en la línea acá arriba no de la ruta a la que tenemos que seguir, entonces de app data sigue local low, le damos doble clic a local low, luego vamos a ver con dinner, le damos doble clic a con dinner. Después le damos a snap. Después le damos a standalone. Después le damos a states. Después le damos a nbprod. Y finalmente vamos a tener el archivo que va a ser reward state un consejo acá muchachos de mi parte si ustedes le dan doble clic directamente al archivo reward state no lo van a poder abrir lo que tienen que hacer es abrir el blog de notas o el notepad como lo tengan ustedes ahí en su PC y luego arrastran el archivo hacia el, el, hacia el programa que ya está abierto y luego acá se les va pues, a desplegar una serie de textos ¿no? un montón de, de códigos y cosas bien muchachos aquí en el buscador ponemos token Shop Cards series 5 box que es para poder ver justamente la lista de las cartas de serie 5 que están saliendo en orden En nuestra tienda o bueno, en nuestra cuenta Le damos acá a buscar, bueno en este caso Yo ya le di y lo que va a hacer es que Va a salir esto, justamente les va a buscar esta línea De acá y con eso ustedes pueden, pueden Ver las cartas que les han salido en el Orden cronológico en su tienda Igual va a pasar con las cartas de serie 4, entonces con eso ustedes pueden identificar qué tan lejos están de que les vuelva A salir la siguiente carta que ustedes están buscando Por ejemplo, si les ha salido She-Hulk El día de ayer y de pronto eh, No la pinearon y la dejaron ir, pues de repente saben de que van a tener que pasar, por ejemplo no acá va vas, vas a tener que pasar Titania Orca, María Hill Sorriman, Luke Cage y el, después de Luke Cage va a salir She-Hulk de nuevo, no en teoría supuestamente debería funcionar así si es que ustedes tienen algunas otras cartas de serie 4 de repente y por esas razones que ya no se muestran las demás eh, igual en series 3 me parece que por acá también aparece y acá también son las cartas que a mí me han aparecido en ese orden, entonces cuando yo quiera nuevamente que me salga Viper voy a tener que esperar a que Salga Tifoid, Mary, Medic, Kolen, Wing, ¿no? Hela, Quake, Beast, Mojo. Y después sale Viper nuevamente. Cuando yo sé que ya sale Mojo, de repente por ahí me sale alguna carta de serie 4 o Serie 5. Pero sé que después de Mojo me va a salir Viper. Y como ustedes pueden ver aquí, esta información es bastante útil. Porque esto les va a enseñar a ustedes a poder tener una proyección de las cartas que quieren tener más adelante y cuánto deben esperar incluso para que salgan estas cartas en el token shop, más adelante van a ver más cartas nuevas que irá poniendo el juego entonces con esto ustedes pueden llevar un mejor control y también saber en qué momento ¿no? deben de piñar una carta o dejarla ir y saber que más adelante de repente va a llegar, va a regresar nuevamente pero con determinado orden y aquí te mandan otro dato interesante acá lo que te dicen, según esta información puede calcular cuándo será posible volver a ver la carta deseada correcto un jugador sin una colección completa de cartas del, del grupo 3 o de la serie 3 verá en promedio una carta de la serie 5 cada dos días un jugador que tiene una colección completa de la serie 3 verá en promedio una carta de la serie 5 todos los días mira qué interesante ese dato el siguiente consejo sería conoce el valor de las fichas de coleccionista y acá han hecho una gráfica muy interesante acá te dicen el gráfico muestra el progreso de obtener fichas de coleccionista o o tokens en este caso y obtener nuevas cartas a medida que avanza su nivel de colección bien ahora lo que vamos a tratar de hacer es entender un poquito esta gráfico ok miren comenzamos con el eje vertical de la izquierda que trata sobre cantidad de tokens que comienza en cero y termina en 26.000 hacia arriba luego tenemos el eje horizontal y el eje horizontal va a ser el nivel de colección comienza en cero y va hasta 4750 luego tenemos un eje vertical que es el que está final del de la derecha y dice nuevas cartas eh, obtenidas no o cantidad de nuevas cartas obtenidas luego de esto podemos apreciar dos líneas que tienen diferentes colores una de color azul otra de color naranja la de color naranja vendría a ser cantidad de tokens no o fichas en este caso y la de color azul vendrían a ser nuevas cartas luego aquí establecen dos líneas verdes punteadas que son verticales y estas líneas me parece que justamente las establecen o las ponen en el momento donde hay una mayor separación Entre la línea azul y la línea naranja Si ustedes se están dando cuenta, justo cuando Llegas a 1000 de nivel de colección Hay una gran separación entre tokens Y nuevas cartas, ¿verdad? En este caso fichas Obtenidas por nuevas cartas obtenidas Y luego en el nivel 3250 Nuevamente comienza a haber Una gran diferencia entre Cantidad de cartas nuevas obtenidas contra cantidad de tokens obtenidos Luego de haber hecho una interpretación de esta gráfica muchachos Vamos a ver lo que ahora nos dicen los autores Como puede ver el progreso del jugador tiene dos hitos importantes Estos puntos están marcados por dos líneas de puntos verticales Son las líneas verdes justamente la que le estaba comentando que son los hitos Ahora comparemos qué cambia después de llegar a estos puntos de ruta Y aquí ellos se muestran un cuadro que comprende de cuatro columnas La primera columna es criterio la segunda columna es nivel de colección entre nivel 500 a 1005, luego nivel de colección entre 1006 a 3300 y luego de nivel de colección de 3300 a más y acá está súper interesante esto porque ellos te dicen en criterios número aproximado de tokens de coleccionista por cada 100 niveles de colección y acá quiere decir que por cada 100 niveles de colección estás obteniendo aproximadamente 240 tokens entre nivel 500 a nivel 1005 de colección luego cuando pasas después de nivel 1000 de colección hasta 3300 nivel de colección estás obteniendo aproximadamente por cada 100 niveles de colección en ese rango solamente 200 208 tokens, que esto vendría a ser un poco menor comparado con el rango anterior y si llegamos al 3300 de colección hacia más, vamos a poder obtener por cada 100 niveles de colección, 950 tokens, ahora en el segundo criterio que es lo que te dice, tiempo aproximado requerido para obtener una nueva tarjeta de la serie 3 de la pista de recolección, en este caso de los niveles de colección, o tarjeta de la serie 4 después de completar la serie 3, y acá es lo que te dice nuevamente, de nivel 500 de colección a 1005 Puedes llegar a demorarte 2 días Para obtener una nueva Carta de serie 3 Ahora luego cuando llegas a 1006 De nivel de colección hasta 3.300 Te puedes llegar a demorar hasta 3 días O sea cada 3 días Puedes más o menos sacar una cartita nueva. Y ahora que estamos en el nivel 3300 de colección a más. Ya se supone que tú debes tener todo completo tu serie 3. Todas tus cartas de serie 3 ya las tienes. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Cada 30 días en promedio vas a poder obtener una carta de serie 4. Y aquí viene otro datazo interesante, muchachos. Mucha atención aquí. ¿Qué es lo que nos dice? Según nuestros cálculos, después de alcanzar el nivel de colección 1006 el jugador pasa a una media de 3 días sin usar oro, eh? ojo, no estás utilizando oro, para obtener una carta de la serie 3. Durante el proceso de obtención de la colección completa de la serie 3, el jugador recibirá aproximadamente 9.000 tokens de coleccionista, y esto aquí están incluidos también los 3.000 tokens de coleccionista que reciben los jugadores cuando alcanzan el nivel de colección 500. Por lo tanto, y esta es una muy buena conclusión, eh? podemos decir que si gasta todas las fichas de coleccionista para acelerar el proceso de la obtención de todas las cartas de la serie 3 que te está diciendo acá que con esos 9.000 tokens vas a comprar 9 cartas de serie 3 en la tienda de tokens entonces todas las fichas de coleccionista o todos los tokens acelerarán la finalización de la colección del grupo 3 en 27 días ¿Por qué te dice esto de que aceleras en 27 días el finalizar la serie 3 porque acá arriba te está dando el dato que te dice que sobre el nivel 1000 de colección a 3300 te estás demorando 3 días para obtener una carta De serie 3, entonces si tú compras 9 cartas en total gracias a Esas 9000 fichas de tokens Entonces vas a poder digamos adelantar 27 días, y aquí lo que te dice En el siguiente párrafo es lo siguiente Si, sí, un mes de progreso es Mucho, pero eventualmente Tendrás acceso a todas las Cartas de la serie 3, pero Las cartas de la serie 4 y serie 5 Son mucho más difíciles de conseguir Incluso si tenemos en cuenta que la tasa de obtención de tokens aumenta un 456 tras recibir todas las cartas del grupo 3 acuérdense que luego de que tú recibes las cartas de serie 3 en los cofres de reserva de coleccionista te van a estar apareciendo en lugar de lo que te salía esa carta de serie 3 ahora te va a salir una recompensa entre 200 a 600 tokens luego aquí te dice lo siguiente como resultado debes tú de evaluar si comprar una, una carta de serie serie 3 vale tus tokens de coleccionista ya que la obtendrías de todas maneras tarde o temprano sin embargo no todas las cartas tienen el mismo valor claro si vas a comprar con esos 9000 tokens 9 cartas de serie 3 en este caso tienes que tratar de buscar las cartas más sobresalientes o las más valiosas o las que estén más dentro del metajuego y aquí relacionado con lo que acabamos de decir hace un ratito viene el siguiente consejo conoce el valor de las cartas como dijimos, no todas las cartas de la serie 3 son igualmente valiosas, al igual que el valor de las cartas de la serie 4 y la serie 5 difiere significativamente según la carta en sí. Incluso hasta en eso es cierto muchachos, las cartas de serie 4 y serie 5 no todas las cartas son OP, solamente hay un par de cartas de cada serie que realmente valen la pena para el metajuego. Y aquí te dice lo siguiente, entre todas las cartas de la serie 3 destacaría algunas que forman la base de los arquetipos y podrían ayudar significativamente a subir rangos independientemente de las otras cartas disponibles Aero también está en la lista como una buena condición de victoria universal en el último turno y aquí como pueden ver les estoy mostrando todas las cartas que ellos han estimado que son las mejores o las más valiosas para comprar en la tienda de tokens según, pues, seguramente el metajuego. Acá podemos ver que Mr. Negative, efectivamente, es una carta buena en el metajuego. Es una carta que se desenvuelve. Cera es una carta que también se incluye en varios mazos. Patriot también es un mazo, digamos, que es relativamente fuerte en el meta. Mystic es una carta que se usa en muchos mazos justamente para complementar con mazos como Mr. Negative, Patriot. Incluso también se, se usa junto con Cera. Y finalmente tienes esta carta, Staple, que es una carta que se usa en cualquier tipo de mazo, lo puede incluir sin ningún problema en muchos mazos acá está la famosísima Aero que incluso hicimos un video pues diciendo oye deberían nerfear a Aero porque está la verdad bastante fuerte, le bajaron su puntito de poder, pero creo que aún así el efecto de Aero sigue siendo muy pero muy poderoso y por esa razón es que ellos también la han considerado como una de las cartas más valiosas que deberías adquirir estando en, el, en este caso si es que no la tienes, comprarla en el token shop y ahora vamos con un super consejo dice, conozca el calendario de la drop series de cartas y aquí te dice lo siguiente en el anuncio del dropeo de cartas el equipo de desarrollo hizo una declaración importante que podría haber pasado desapercibida y es verdad esto es algo que dijeron los desarrolladores dentro de su anuncio y aquí dice a la hora de elegir qué carta dropear a menudo empezaremos con algunas de las cartas que llevan más tiempo en esa serie o sea las más longevas en otras palabras es probable que las cartas vayan bajando en serie en orden cronológico lo cual es bueno para Hacer predicciones por lo tanto se puede calcular aproximadamente cuándo una carta en particular estará en una serie determinada el siguiente calendario no contiene ninguna información confirmada u oficial a excepción del dropeo de series del 31 de enero. Y este cuadro que ustedes van a ver a continuación, muchachos, es una estimación aproximada del dropeo de series. Pero al mismo tiempo, este calendario debería mostrar con mucha precisión el tiempo mínimo esperado para una caída de series o para un dropeo de series de cierta carta en específico. Y aquí, muchachos, si podemos ver el cuadro está bastante fácil de leerlo. ¿no? Acá dice fechas que están en la parte de arriba, en la primera fila, no, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo hasta junio y luego tenemos la parte, la columna, ¿no? la que va hacia abajo, que son las series, ¿no? comenzamos con el pase de temporada, cartas de pase de temporada y luego serie 5, serie 4 y serie 3. Y aquí comenzamos con el primer bloque que llegaron en el mes de diciembre. En este caso va a ser Silver Surfer. Y luego vienen cartas de serie 5. Si se dan cuenta este bloque azul. Está compuesto por Valkyria, Super Skrull, Shuri, Bass, Black Panther. Luego de eso hay un bloque. Dentro de diciembre mismo hay un bloque gris. Que dice Darkhawk, Null y Sentry. Ok, luego debajo... De en series 4 tenemos un bloque Que está verde más clarito Verde agua creo que es esto Que dice Luke Cage, Hulk, Titania y Absorbing Man Esta, Estos dos primeros bloques que ustedes ven acá De serie 5 y serie 4 que es el color azul claro Y del verde agua Son aquellos que han sido elegidos para poder eh, Ser parte del dropeo de series Si tan solo nos fijásemos en esos dos bloques Nada más, ustedes se van a dar cuenta Que en el mes de febrero El bloque de la serie 5 donde está El bloque de color azul está pasando ya a serie 4 y el bloque que estaba debajo no que es el verde agua está pasando a la serie 3 en el mes de febrero y luego en el mes de marzo va a haber otro dropeo más de series no porque es mes a mes esto de acá pero ahora están pasando si se dan cuenta en el mes de marzo está pasando Dark Hawk Null Sentry y Silver Surfer de la serie 5 a la serie 4 ahora esto ya es una predicción que ha hecho Marvel Snap pero esto es basado como les decía en que el criterio que están tomando los desarrolladores en agarrar las cartas más antiguas como criterio para poder bajarlas de serie entonces este grupo de cartas son los que están encajando ahorita como las cartas más longevas que están en esta serie 5 entonces Darkhold, Null, Sentry y Silver Surfer están pasando ya a la serie 4 en marzo del 2023 al igual que en la serie 4 en el mes de diciembre teníamos también un, una, un bloque ahí que era este gris más claro que está María Gil, Agente Coulson, Carrier, Bakua, mayor que están pasando también a la serie 3 en el mes de marzo luego las cartas que recién han llegado en este mes de enero como pueden ver ustedes acá Sauron, Shanna, Dazzler, Shadow King incluso Sabu también Van a pasar, en este caso Sabu está pasando a la serie 5 en febrero. Y luego el grupo donde está Sauron, Shanna Dazler y Shadow King. Están pasando también en abril a la serie 4. ¿no? Se supone con este criterio de las cartas más longevas. Y ahorita no hay cartas ya en serie 4. Creo que solamente van a lanzar puras cartas de serie 5. Y ahí van a comenzar a, a ciclar. ¿no? Vamos a comenzar a ver este ciclo. Y si se dan cuenta... Ya en junio, para junio Todas las cartas que hemos visto Que han salido desde diciembre y enero Ya las vamos a ver totalmente todas En la serie 3, y esto qué quiere Decir, que desde el mes de febrero Vamos a tener ingresos de cartas a la serie 3 En este caso, en febrero van a Ingresar 4 cartas a la serie 3 En el mes de marzo van a ingresar 5 Cartas a la serie 3, en el mes de Abril van a ingresar 5 cartas más a la Serie 3, en el mes de mayo van a Ingresar 4 cartas a la serie 3 Incluyendo ya Silver Surfer, también que estén en mayo ingresando y en junio vamos a tener este ingreso de cinco cartas de la serie 3 en las cuales también comprende sabu que es el pase de temporada que salió en enero recuerdan que habíamos hecho un video donde estábamos comentando este problema de Alex coxia donde estaba diciendo lo difícil que eran obtener estas cartas de serie 5 y serie 4 una vez que llegabas o pasabas el, el nivel 3000 de colección pues ahora con este gráfico que acabamos de ver este problema de cierta manera se resuelve o se aliviana ya no va a ser tan difícil poder obtener cartas una vez que pasemos la serie 3 porque aún así vamos a poder tener ingresos nuevos de cartas de serie a serie 3 y con eso vamos a poder seguir abriendo nuestros cofres mes a mes sabiendo que al menos vamos a poder sacar cuatro cartas de serie 3 que acaban de ingresar ahora para todos los jugadores que son free to play y están también farmeando constantemente en el juego si se habrán dado cuenta sabu que salió en enero va, van a poder tenerlo en serie 3 en junio todavía Todavía. o sea qué quiere decir y probablemente los que estén farmeando muy activos incluso les pueda salir sabu eh, a partir de febrero que va a ingresar a la serie 5 probablemente les puede salir en un cofre lo cual no sería muy conveniente no porque te pudiera te podría haber salido pues galactus thanos pero te sale justamente sabu o como también puede ser que para todavía abril cuando sabu llegue a la serie 4 de repente por ahí también te pueda salir sabu abriendo cofrecitos como es tan aleatorio ese tema nosotros no lo sabemos pero este es un dato muy importante para los que no suelen comprar el pase de temporada porque esta carta del pase de temporada sí la van a poder tener en serie 3 pero esperando 5 meses todavía. Recuerden que este calendario es solamente una proyección, no es algo definitivo pero creo que está bastante acertado porque ellos se han basado en lo que dijeron los desarrolladores en estos criterios de selección de cartas para el tropeo de series y por eso es que tiene mucha fiabilidad. Pero igual según los autores están diciendo que este cuadro se va a ir actualizando con el tiempo conforme vayan saliendo también. O vayan habiendo ingresos de nuevas cartas a serie 5. Y aquí muchachos vienen unas decisiones bastante difíciles. Porque hay personas que quieren comprar ya ya cartas de serie 5. O cartas de serie 4 en la tienda de tokens. Ahora obviamente ya con la noticia del dropeo de series. Ya la gente no quiere comprar cartas de serie 4. Y las cartas de serie 5 también ahora hay más eh, resistencia. Porque saben que las únicas dos cartas que realmente se van a mantener. Con este valor de 6.000 de tokens solamente van a ser Galactus y Thanos. Pero también hay algo muy importante que sería el factor de la satisfacción misma no por tener alguna carta de repente y acelerar ese tiempo que te hubiese tomado estar abriendo cofres de repente tú lo quieres una vez a no sé pues a shuri no que igual va a bajar de precio pero tú la quieres comprar ya porque esa carta te puede dar unos combos muy bonitos te puede dar para armar unos mazos muy buenos y de repente con eso puedas no solamente subir de rango sino sentirte bien jugando ese mazo pero ese ya es un aspecto muy subjetivo porque al final como yo les decía están sacrificando tokens que hubiesen podido haber utilizado en cartas de serie 3 para acelerar más rápido el proceso de la obtención de cartas de serie 3 completar lo más rápido posible esa colección para comenzar a ganar las fichas de tokens o en este caso los premios de fichas de tokens entre 200 y 600 tokens lo cual puede acelerar la obtención de más cartas digamos en el mediano largo plazo y ese también es otro factor importante para poder comprar alguna carta en la tienda de tokens cada temporada que va saliendo hay cartas que no veían mucho juego antes que de pronto comienzan a ver mucho más juego durante esa temporada hay cartas por por ejemplo que yo al menos no las veía como favoritas para comprar en la tienda de tokens y de pronto ahora se ven mucho más útiles que antes incluso cartas como magneto se han vuelto mucho más valiosas para el metajuego con la avenida de sabu se juegan muchas cartas de coste 4 y como ustedes saben magneto tiene esto de que arrastra cartas de coste 3 y corte 4 a la ubicación en la que se encuentra entonces esto hace que, que puedas tú desequilibrar totalmente la partida no, de romper la estrategia al, al oponente en este caso usando tu magneto y posiblemente poder ganar el encuentro entonces se podría decir que por el momento Magneto podría ser una de las cartas más recomendadas también que puede tener en el token shop. Aparte de las cartas que ya hemos revisado aquí en la web de Marvel Snapson. Pero esto la verdad ya depende mucho de los usos y preferencias de cada jugador. Porque la verdad hay algunos que harán el sacrificio de gastar las fichas de tokens en cartas de serie 3. Como habrán otros de repente que harán otros sacrificios en gastar más cantidad de tokens en cartas de serie 4 y serie 5. Y eso va a tener un impacto muy grande en el progreso de cada jugador. Hay algunos jugadores que avanzarán más rápido en completar la serie 3, como hay otros que avanzarán un poco más lento porque gastaron estos tokens en comprar cartas de serie 4 y serie 5. Por eso es que justamente como lo decía Marvel Snapson, tienen que evaluar bastante bien si es que realmente les satisface tanto una carta para que valga la pena comprar una carta de serie 4 o serie 5 y dejar de lado esta aceleración que podrían tener en el progreso en poder obtener lo más rápido posible las cartas o el total de cartas de serie 3. Pero bien, si has llegado hasta aquí yo te agradezco bastante recuerda que como creador de contenido me apoyas bastante dejándole un like o comentando en el vídeo o compartiéndole con tus amigos si es que la información te pareció bastante útil lo otro también es que tenemos un canal de Discord por ahí también es que se encuentra en la descripción de este vídeo. ahí tienes el enlace de invitación donde puedes también unirte con nosotros y poder también compartir tus ideas o estrategias o mazos todo eso también en el Discord se encuentra totalmente libre para que tú puedas venir y compartir todo eso de lunes a viernes por las noches estoy en la plataforma plataforma morada, también haciendo transmisiones en vivo, si tienes cualquier duda o consulta puedes ir allí también, ahí me encuentras de lunes a viernes por las noches, así que ya sabes, te espero allí, un abrazo para ti